pues les damos la bienvenida así es, sean bienvenidos en este momento les damos una cordial bienvenida al espacio de hoy oramos en vivo con sus amigos Elida Cavazos y Rafael y Rafael Cavazos y me acompaña mi esposa que es. como siempre y ha estado diciendo últimamente que ella es Elida Elida Madrigal, Elida Madrigal Así y es. yo, Rafael Cavazos. Así es. Y eh, pues nos da no gusto que, <coughs> disculpe, eh, que nos puedan estar acompañando en este momento. Así es. Y eh, nada más, si ya pudiera estar alguien por allí eh, que nos diga, que nos indiquen, si se oye bien y se ve bien. Nada Así más, es. por favor. Eh, ahí sí, es importante que nos, nos den una avisadita que están, están viendo, escuchando bien, que todo está bien pues, le seguimos adelante, porque hay veces que hay interrupciones y no nos vemos <risa> Así, <risa> Así es. es. Bueno, vamos a continuar y por fin nos, nos vamos eh, creyendo que todo está en perfecto orden. Eh, Así porque es. Porque nos indica que estamos ya en vivo y bueno, pues eh, vamos a continuar. Amén, amén, amén. Miren, eh, hemos intentado dar el mejor mensaje que nos es posible. Eh, es. que no es así tan tan, sí. tan, tan facilito como para decir, no, nah, pues ya, ya es pan cocido. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo podemos hallar la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos hallar la voluntad de Dios? Bueno, pues si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, nos dice ahí en Santiago, Pídanla a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin, y sin reproche, tiempo. y le será dada. Así es. Entonces, Así es. Eh, cuando estamos hablando aquí de la oración en vivo, es porque queremos orar ahorita en vivo a través de esta plataforma, esta Así que es. está viendo. Eh, cuando yo esa plataforma, aquí donde usted nos está viendo ahorita precisamente, entonces, ¿qué creo que tenemos que hacer? Miren, solamente le decimos, suscríbanse, compártanlo, marquenos un me gusta, eh, o en la campanita y, y sí una es. notificación para poder eh, pues hacer lo que tenemos que sí, hacer nosotros. adelante, antes. así Ok, entonces vamos a continuar. Eh, Miren, eh, eh, hemos platicado mucho mi esposa y yo. Eh, hay inquietudes. De, sí, y, y preocupación en cierta forma. Y sí, preocupación, claro que sí. Eh, <coughs> en los países eh, que son tan variados, somos muchos países en el mundo, en algunos hay <coughs> la no reelección, en otros, como aquí Estados Unidos, se pueden reelegir una vez sí o sea hace un cuatro años y pueden ir a otro, y van a otro a a otros cuatro años uh -huh. ¿sí? en méxico no ha existido eso de la religión eh, por muchísimos años por muchos años eh, entonces el periodo se hizo de seis años y se acabó y se acabó así es ¿verdad? entonces eh, pero si sí, hay monarquías hay reinado, el reinado ¿sí? uh -huh. donde lo que el rey diga sí, y hasta que se muera por muchos años así es. pero por ejemplo españa uh -huh. tiene un rey pero tiene un parlamento exacto ¿verdad? entonces eh, en inglaterra pasa exactamente lo mismo en sí. reino unido eh, hay una reina pero tiene un parlamento tiene un parlamento ok pero en otros países sí tienen un di, un dictador, ¿Dictador? Eh, eh, por ejemplo lo, fueron votados eh, eh, o sea hubo una votación, una votación. Uh -huh. si llegó un presidente y sí. después eh, pues no quiere dejar el, no, el, quieren. El, el, el huequito sí sí así es aunque ya no tenga carnitas pero están ahí, sí, ahí están, eh, están claro. ahí rumiéndole, verdad tienen el poder eh, sí entonces este es el, el punto de que queríamos hablar eh, normalmente nosotros no hablamos de política y no vamos a hablar de política no, no, claro que no lo que a veces nos llama la atención son los políticos sí sí porque hay algunos puntos que, que pues no no, no no estamos de acuerdo eh, eh, exacto, entonces todo lo que sí, un sí, gobernante sí. haga por el bien del pueblo perfectísimo así es, correcto, aquí en Estados Unidos Trump hace unos, unos días, unas semanas atrás, eh, empezaron a mandar cheques para ayudar al pueblo Así por es. la función que, que está aconteciendo en por, estos días de por la la edad. falta de, de empleo, sí. De, sí. que se han perdido muchísimo lo, y, y hay ayudas eh, muy muy efectivas sí. verdaderamente. En otros países en Europa está sucediendo lo mismo. También, sí. Donde sí. no sucede eso, es, lamentablemente es en nuestro país, en sí, México. En nuestro México, querido del alma. En, en nuestro México hay una ayuda, pero es una dádiva, más que todo buscando el apoyo del voto. Sí. No es tanto que quieran ayudar a la gente que no tiene un empleo por las cuestiones que están pasando. Sí. Pero, pero, eh, me, me sacó así a mí, Ajá. a nosotros, sí, sí, eh, sí. nos sacó de onda, eh, como decimos pues, así los chavos, ¿verdad? como nosotros. El que dijera que el pueblo tenía que conformarse con tener maíz, frijol y arroz para comer. Nada más. wow Dije, esto está mal. <risa> esto está mal, está pésimo. Y tienes un par de zapatos con eso ¿para qué quieres dos? <risa> ¿Qué eh, está mal. Entonces, no, nosotros nos hemos querido proponer a dar el mensaje que sí debiera de ser sí, y que los presidentes de donde quiera que se encuentren hagan lo mismo claro claro que, que sí. bendigan al pueblo el, que, el, que le ayuden pero como claro. los pueden ayudar el pueblo al menos les voy a dar un, un, una idea que el pueblo se supere que el pueblo se supere claro que sí si el pueblo se supera es deja de, de haber pobreza y deja de ver miseria. Claro. Así es, definitivamente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? No, no, que no se coman nada más comer eh, el maíz, frijol y, y arroz. No, no, no, no, no, no. No, que coman bien. Que coman bien, que se alimenten bien. Y que puedan tener la capacidad de poder sí. desarrollarse. Claro. Claro que sí. ¿Te imaginas? De darle a las criaturas nada más arroz y, y, y tortillitos no, de maíz. No, no, no, pues es que realmente el, el cuerpo humano, pues necesitamos todos los, los nutrientes para poder estar fortalecidos y, y, y estar con salud y, y todo lo demás, o sea, el, el cerebro tiene que ser, estar bien, este, um, la, la, la alimentación debe de ser buena para poder los niños que puedan aprender, la gente que pueda realizar las cosas, porque no es nada más eh, eso de, de, de, de arroz, frijol y, y... ¿Cómo me gustaría que hoy todavía hay alguien en el texto, eh, ahí donde ponen los mensajes, eh, que nos puedan decir, eh, por ejemplo, como si que, que está ahí en, en Canadá, eh, este... Eh, ella está en la cuestión de la nutrición, sí, sí, eh, ella sí, se sí. preparó, estudió, se es, capacitó y está en un hospital, allá. Es en está en la nutrición, sí. pero cuántos más pueden haber que puedan decir, no, para que un cuerpo esté sano y que su mente esté lúcida para claro, poder aprender, claro. necesita este tipo de, de, de alimentación, exactamente así, no es nada más frijol, maíz y arroz, no, no, no, no, no, no, no, no es eso, no, eso no puede ser suficiente, entonces quien lo diga, no importa que sea un presidente, está mal, sí, claro, está mal porque... en la cabeza, sí, sí, definitivamente. y si así va a estar gobernando un país, va a tener un país de pobres, pobre, sí, sí, pues así es, definitivamente, porque pues el cuerpo necesita las vitaminas, los minerales, aminoácidos, antioxidantes, proteínas, y, y todo, verdad, este para poder ser un cuerpo pues sano, fuerte. E, e, exacto. E, entonces, cuando yo escuché eso, eh, pues el, ni en el pasado estaban así Bueno. En el presente no podemos estar bajo esa condición. ¿Qué futuro hay así? Sí, Lo no, que no. tenemos que hacer por nuestra gente, por nuestros hijos, por nuestros nietos, eh por la, la, la gente en general que tengan un, un una actitud sí. positiva de superación exacto actitud positiva de superación claro que sí me sí. recuerdo me recuerdo cuando vivíamos allá en el área de Monterrey eh, yo estaba joventito uh -huh. eh, eso quiere decir que hace muchos años sí hace ratito. <ríe> <ríe> eh, okay. Eh, Ricardo. gracias Ricardo bendiciones para ti te bendiga Ricardo bendiciones eh, la, cuando yo estaba así jovencito, me recuerdo que conocí a un muchacho bueno, en aquel momento ¿En joven uh -huh. venía de la capital de México Correcto. siempre pensamos nosotros que los que venían de la capital de México pues, era bien chuchos ah. este, <risa> y él él eh, le decía la mecánica y yo le preguntaba verdad que oye es cierto que en, en, en México a, allá en la capital ustedes son bien chuchos para la mecánica <ríe> dice mira nos enseñamos que con unas pistas y un desarmador podemos armar un motor sí, no, así es de fácil, es fácil. Sí, no, pues cuando sabe la persona tiene la, la habilidad pues, pues lo puede hacer entonces sí. imagínense si no nos comen maíz, frijol y arroz no van a tener todas las habilidades que se, que se requieren porque su mente pues no, no se ha desarrollado de no, la manera correcta. No, no, claro. Entonces no es posible y no podemos permitir que un presidente piense así. así es, no podemos no, no, pensarlo. No, no, es, es más, sí. le hace más daño al país sí, que sí, hacerle un bien. Así es. Un presidente así no, no sirve. De plano, yo, yo, yo no tendría otra palabra más para decirlo. Eh... Podemos orar por él y sí. lo hemos hecho. Podemos orar por él para sí. que Dios lo cambie, para que Dios le dé la sabiduría. Sí, claro. Pero su actitud No, no, es está, pésima. no está correcta, sí. Es bien. pésima, para mí es pésima la, la, la actitud y que me perdonen todos los que estén a, a favor de él. Pero no, ese, sé, ese tipo de actitud... La, la mayoría del pueblo de México ya no, no, no están de acuerdo ni están contentos. Entonces, ¿cómo podemos tener un país próspero cuando haya la superación? Claro, Entonces, claro que sí. Juan, María, Lupita, Enrique, eh, como tú te llames, tienes que tener un espíritu de superación. Nosotros tenemos que tener un espíritu de superación para poder salir adelante. También así es. No tienes que ser millonario en un momento dado, y si lo puedes También. hacer, pues hazlo. No. Pero si Dios te bendice tanto, que... Te, te está bendiciendo porque tú vas a ser de bendición para otros también. Claro que sí. Miren. Sí, este, verdaderamente que este <coughs> uh, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. Ahí nos dice, ¿verdad? En de Juan, eh, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿verdad? Y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Así. Y, y miren, de, déjenme decirles, <ríe> hablando de la sabiduría, Sí. Eh, ¿cómo hallar la voluntad de Dios? Ajá. En Santiago 1.5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Amén. Así es. Pídala a Dios. Eh, eh, entonces, cuando... Fue elegido y ya fue puesto en la silla en la presidencial al señor Obrador. ¿A quién estuvo allí en, en el zócalo para Oiga. ungirlo? Sí, no, pues no. Es, eh. Ahí estaban unos chamales ahí, de humos y, y poniéndole cosas y, y cosas por el estilo. Pues, exacto Cosas satánicas entonces Dios no está allí pues no, no, aunque no. hables de Dios Dios no sí. está allí dice y si alguno tiene falta de sabiduría pida a Dios el cual da a todos abundantemente y si se reproche sí, y le será dado Amén, así y es. le será dado entonces Amén. ¿qué quiere decir? que si él no tiene sabiduría pero se la pide verdaderamente a Dios no a los chamales. no no no de a Dios manera. Dios se la puede dar. Sí, sí. Dios se la puede dar. Pero tiene que buscar primeramente de Dios. Y fíjense lo, lo que nos dice también ahí Isaías 65, 24. Cuando nos Amén. dice, y antes que clamen, uh -huh. responderé, responderé yo. yo. Amén. Mientras que aún hablan, yo habré oído. Amén. Amén. El Dios Amén. que tenemos es un Dios que oye y que también ve. Amén, Entonces, amén, así es. Dios no puede estar de, de acuerdo y no puede estar contento en que nos estén pensando de una manera tan pobre, tan pobre así, desde que, eh, con que sí, nomás sí, sí, no más comas arroz, frijol y, y maíz, sí, y, y ya con eso, <risa> eso es hablar de oh, mucha pobreza. Exacto, exacto, así es. Y se ha dicho, según las noticias, según los, los comentaristas, que en México ha crecido la densidad de la gente pobre. Sí, pues en, en, en ese aspecto como está ahorita, pues sí. sí, definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Un cambio. Un cambio. Un cambio. Pues un cambio a positivo, un cambio a, a, a superación, un cambio a, superar, a salir adelante. Y yo te pregunto a ti, mi amada, yo te pregunto a ti, mi amado, ¿tú cómo quieres estar? Quiere estar bien o quiere estar mal? Uh -huh. Miren, ahorita está el tiempo de la superación. También, así es. es. Ahorita estamos en un tiempo donde podemos ver a los niños desde pequeños. Desde chiquitos. Desde ya usando el, el ah, teléfono. Sí, sí, sí. En esos tiempos. Oh, no, no existían ni los teléfonos. No, pues no. <risa> no había. No, no. Pues, eh, eh. Nosotros no eh, tenemos el teléfono en eh. casa por sí, muchísimos sí. años. Fueron otras épocas este, muy muy austeras. No, no se conocía nada de lo que e, e, Exacto. E, entonces, pero ya usted, ya no, mi amado. Ya sí, usted, no, usted. no, mi amado. Mira, tú ahorita que estás aquí en Facebook, a lo mejor estás atrás de tu teléfono. Antes sí, no existía eso. no existía eso. Entonces, no, que, qué ciudad, bueno. Es una bendición. Entonces, qué bueno que tú puedes tener un teléfono que te puede permitir estar en Facebook. Sí, amén. O en, en, en Youtube. Eh, o en alguna es, otra plataforma, es que plataforma sí. entonces pero esas herramientas si las sabemos bien utilizar uh -huh. van a ser de grande bendición claro claro que sí y si tú no tienes una biblia en esa herramienta tú puedes encontrar ahí una. está la biblia en el teléfono esas son, son tus pinzas y tu desarmador claro lo más utilizas. nada más de todo ahí está la herramienta con esta puedes tú Aprender de la Biblia, puedes escuchar mensajes como este, puedes eh, hacer tantas cosas, puedes claro. mandar textos, puedes mandar eh, correos, puedes eh, ver videos, puedes hacer videos, puedes, en fin. Como es, es, es increíble como cómo quieras. la tecnología ha crecido y se ha desarrollado. También. Esta superación. Uh -huh. Claro que sí. Entonces, ¿dónde estás tú? Te pregunto, ¿dónde estás tú? Qué estás haciendo tú? Uh -huh. Miren, eh, en cuanto a la superación, eh, hay personas ahorita que a través de Facebook empiezan a, a decir que hacen tamales o que hacen eh, pasteles o que sí. hacen sí, algunas pues, actividades. Actividades, claro. Esas personas tienden a superarse. Amén, amén, así es. Usan la herramienta para sí, beneficio hay. De, de, de salir adelante, de la superación. Correcto. Antes no existía eso. No existía eso. Lo más rápido que había en aquellos años era el telégrafo. Sí. Y te permitía nada más hacer unas cuantas palabras y, y era todo, porque sí. no te iba a salir medio, medio caro. Sí, así es. O bien te ponías a escribir. Ruth. Dios Pero... Te eh, gracias, Ruth. Eh, Dios te bendice, antes, antes. Eh, sí eh, la, la hija del de, de hermano dice ella, Así es. el pastor. Eh, ¿Qué bendición es que en el día de hoy podemos usar herramientas que antes no había? ¿sí? Antes no había. Antes y cuando no yo había. le preguntaba a este muchacho eh, a que, que era mecánico y me decía que podía armar y desarmar un motor con una y un desarmador, para nosotros las piezas y el desarmador... Eh, es un teléfono Pues sí Con él puedes mandar textos, puedes mandar correos Puedes hacer videos puedes puedes, hacer puedes, hacer Cuántas cosas, cosas no puedes claro. ver O claro, puedes hacer así es. Imagínate entonces Ese armador y esas piezas En tu teléfono es Úsalas para decisión, superarte así es. Y todo el mundo lo puede hacer Pero tenemos amén, que, que amén. saber Utilizar las herramientas Eso es todo Claro por ejemplo, ahorita que estamos en, en esta época de... de la tecnología. Eh, sí, pero que también que, que no podemos dar saliendo mucho, y podemos poder decirlo, pero podemos utilizar las herramientas. Exacto. Y no hay motivo para que no exista la superación. Así es, así es. En, entonces, ahí sí. es donde... Muy importante. Te, te, tenemos que utilizar, uh -huh. y qué bueno que tengamos a Dios de nuestros lados, de nuestro favor. Así es, así es porque eh, ahí nos dicen en Mateo 18, ¿verdad? 19, 20, eh, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, Ajá. porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, Allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces, eh, el Señor está presto para eh, escucharnos y Él ayudarnos, pero necesitamos creerlo. Así es. Creerlo y con todo nuestro corazón y pedirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra sinceridad, y el Señor lo hace. Ahora, lo que nos dice la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Ahí en Josué... El capítulo 1 dice en el verso 7, solamente esfuérzate. Así bueno, es. tenemos que hacer algo. Claro. Te tienes que esforzar. Sí, tienes que dar un esfuerzo. Y sí. ser muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que con usted, te mandó. Uh -huh. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No te distraigas tanto eh, en, en, en, en los medios que hay. Sí. No te distraigas mucho. Eh. Cuidado. Sí, sí, Porque bien, pues cuando, cuando tú te detrás demasiado, ya no estás en, lo, en la posición que debes de estar. Exacto. Dice, para que seas prosperar en todas las cosas que emprendas. Uh -huh. Ahí está la, la actitud de, de ser un emprendedor, un emprendedor en lo que emprendas. Así es. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que hay uh -huh. esas personas que sí emprenden y hacen algo. Amén, amén así es. Tienen el derecho a superarse, También. a prosperar, no nada más a comer frijoles, maíz y y, y, y, y, y, y tortillas, y, y tortillas vaya. Como dice <ríe> Arroz, el, el presidente, sí. está, está mal, está mal. Ahora dar las dádivas por, por votos no sirve, no sirve sí, porque sí. a esas personas la están empobreciendo más, más, sí. Y van a ser más los pobres porque están empobreciendo porque se quedan limitados a no hacer nada, a no prosperar. Ahora, él le dice eso a la gente, que, que no tienen que tener tanta ropa, que no tienen que tener tantos zapatos, que no, y, y por qué él, él sí tiene una hacienda, y porque él sí tiene sus hijos, que tienen sus propios negocios, y que hace un, un par de años atrás no tenían dinero para eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo le hicieron entonces para poder tener ahora... Pues una fábrica de cerveza, una, eh, una fábrica de chocolates y todas esas cosas. ¿Cómo lo hicieron? Exacto. Sí, lo Oye, nomás papá, papá se hizo eh, presidente y ahora sí ya tuvimos dinero. Algo hay ahí. Sí, sí, sí, algo sí, hay sí. ahí que, que, que no son sinceros en decir lo que sí tienen que decir y al pueblo lo quieren tener sin prosperar. ¿Por qué? Porque a él no le interesa que el pueblo sea sabio. Ah, no no es eh, eh, o sea, a él no le interesa eso entonces eh, tengo que tener cuidado mis amados porque <risa> tenemos que, este, que tener nuestra fe y nuestra confianza en dios porque eres el que el que nos ayuda en todo momento este ahí ahí mismo se estaba leyendo José uno uno uno nuevo dice mira que te mando que te esfuerces él nos manda que nos esforcemos que seamos valientes Dice que no temamos y que no desmayemos, porque Jehová está, tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Amén. Así es. Entonces, bajo esas condiciones, no le hagan caso a lo que diga ese hombre. Sí. No, <risa> no, no, no, no. Definitivamente. Definitivamente. Es un mal gobernante para mí. ¿Verdad? Entonces, todos los que piensen que están bien, eh, están muy mal. Sí, sí, tienen sí, sí. Que, que buscar mejor de Dios amén. y que Dios les ayude a prosperar amén. Amén, no solamente es. a comer arroz y frijoles con, con una tortilla así porque así, así no vas a tener buenos hijos inteligentes, no, de ninguna no. manera así entonces es. la superación mi amado, la Biblia nos ayuda Dios nos dice lo que sí tenemos que hacer amén. entonces, es. qué es lo que tenemos que hacer también nosotros, vamos ah, pues, entonces tenemos que orar amén porque vamos a orar? Miren, un, fíjense bien lo que dice esta palabra Una mejor calidad de vida familiar y espiritual Para todos y cada uno de nosotros ¿Y cómo lo vamos a lograr Con la palabra Con la palabra Con la palabra Creyendo verdaderamente, fielmente en el Señor Y les vuelvo a repetir lo que dice Santiago sí. eh, Ahí Santiago no dice no, si alguno y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, uh -huh. pídele a Dios, Amén. y qué va a hacer Dios, Dice, el cual va a darnos en abundancia la y sin ningún reproche, y nos va a hacer dada Amén. esa sabiduría, entonces busquemos esa sabiduría de parte de Dios, Amén, busquemos Dios. esa sabiduría, tenemos que, que recurrir a, al Señor, es a donde tenemos que recurrir, entonces, Amén. ¿Qué, aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Que tenemos que ir al que todo lo puede hacer. Sí, amén. Al que todo lo puede hacer. Entonces, que esta sea nuestra oración. Amén. Amén. Y queremos orar por ti. Y queremos orar por México. Y por Estados Unidos. Y que vamos a orar por España y eh, eh, por pues sí, todos por los todos los países país, de, de sí, Centroamérica sí, sí. mira en Nicaragua está también la cosa bien bien difícil, Muy difícil ya Las están pasando traen. mal también en Guatemala, ¿Eh? en El Salvador mundial ya es mundial ¿eh? Eh, sí entonces a, allá para sudamérica en Venezuela ¿cómo está Venezuela poco que es como, como no, Venezuela no. yo creo que, que no quieren no. ni como Cuba eh, entonces no, no, allá no. para Colombia, para Ecuador, Paraguay, Chile, Perú. Argentina. Necesitamos buscar la manera buscar la de vida que vida. Dios nos dé la sabiduría para poder prosperar. Sí, amén. Que Dios nos dé la fuerza, la capacidad, todo el entendimiento para poder salir adelante. Es. ¿Sabes qué? Mira, yo estoy seguro que Dios quiere bendecirte a ti, Dios te quiere bendecir, amén, amén. Dios quiere que tú tengas una mejor calidad de vida familiar, y Dios sí quiere que tú tengas una vida espiritual abundante, porque si tú tienes una vida espiritual abundante, va también a ser de bendición para otros, porque vas a poder orar, vas a poder bendecir a, a, a, a las personas, van a poder hacer cosas que, que, que, que son maravillosas. Así es. Entonces, mi amado, mi amada, oremos. Mira, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Por años nosotros lo hemos hecho a través de la radio. Y ahora lo amén. estamos haciendo también a través de este medio. Sí, amén, así es. Pon tu mano ahí en tu pecho. Amén. Y créele a Dios yo me estoy tomando de la mano aquí con mi esposa nada es no importa cuál sea tu problema y no importa cuál sea tu necesidad si clamamos al Altísimo Él nos da la bendición y vamos a orar pon tu mano en tu pecho si, Mira, si nunca has recibido al Señor Jesús empieza por ahí dile Señor Jesús Ven a mi vida, ven a mi corazón, cámbiame Señor, cámbiame, transformame. Que mi vida sea santificada, para tu honra, para tu gloria y para tu alabanza. Aleluya, sí Señor. Señor, dame esa capacidad de poder saber más de ti, que yo pueda entender cuando yo agarre mi Biblia, o que yo pueda ver la Biblia a través del teléfono o a través de mi computadora. Padre Santo, Padre Santo. Le necesito. Pero necesito que tú, Señor que Jesús, vida, estés en mi vida, Dios en mi vida, corazón. Señor. Para yo tener la relación con el Padre. Y yo te acepto, Señor, como mi Señor, como mi Salvador. Señor, para poder ser de la familia de Dios. Y gracias, Señor, ya vamos. por permitirme sí. poder te invitar y yo te acepto, y yo te recibo. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Porque dice la palabra que el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Entonces estás en la familia de Dios y tú lo has hecho de, de esa manera. Y te bendecimos en el nombre del Señor Madre Santo sigue teniendo tu mano y tu pecho sigue teniendo tu mano ahí en tu pecho y no importa cuál sea tu problema cuál sea tu malestar tu, tu dolor tu enfermedad tu situación física aún incluso la financiera Padre Santo Extienda sus manos de poder. Sí, señor. Y ahí es donde están poniendo sus manitas, Señor. En nombre de Jesús, que puedan que el sentir, poder, Padre Santo, que, Espíritu Santo, señor, obre, que usted está obre, obre, tocando esta vida. Obre, señor, obre, padre, obre, que para usted nada es imposible, Señor. Padre eterno, Dios de toda majestad, de la capacidad y la sabiduría sí, para salir adelante. Que haya ese discernimiento espiritual, Señor, para que la familia también sea feliz. Sí, Señor. Sí, señor. Que se acaben ya los divorcios, las separaciones. Que se acaben los pleitos, los celos, las contiendas. Y que los cuerpos sean sanados. Sí, Señor. Que poder, Señor. Desde de la mollera hasta la planta obre, los pies. Pobre, maravillosamente, Padre. En el nombre y Padre Santo, de quite este toda mal. dolencia, quite toda sí, enfermedad. Toque, toque vida, toque corazón. Quite todo virus que en la y, el deseo, señor. y padre, padre Santo servirle, señor. y en sí, especial sí, bendiga, padre. oh Padre Santo, los médicos, sí, a las enfermeras, oh, padre, cúbranos, al personal sí. de los hospitales sí, señor. que han estado exponiendo sí, sus vidas, Señor, señor en bien cúbranos, de tanta gente madre, que ha vivo, caído, Señor, sí. y que han incluso ya muerto muchos el COVID. No sí, Oh, Padre Santo, están cuídeles, guárdeles señor. para que puedan sí, ayudar no a otros a salir manos adelante. De poder, señor. Como anoche me decía sí, David, Daniel, Daniel, Daniel, perdón, que sí. su papá y su mamá ya habían salido de la crisis en la que estaban sí, y que sí, sí, señor. cuando estaban saliendo Gracias, por los pasillos ahí del hospital, hasta él se aplaudían. Gracias, y si Dios, mi mamá Dios, fuera Dios. que se vio más mal. Sí, sí, Pero gracias Dios, a Dios ya, ya salió. Grande poder. Gracias, Padre. Esto fue gracias, allá en California. Padre Santo. Padre Santo. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias. Porque nos muestra, Padre Santo. Sí, Señor. Quien es y poder. Oh, santo eres. Oramos, Señor. Señor. Ellos también allá se unieron en la oración. Sin poder, no ha ven, no ha linguado, señor. Y los padres de Daniel Díaz, fueron libres de este mal. Sí, señor. Gracias, Padre. Y así puede ser cualquiera, donde quiera que se encuentre. Y de cualquier otra enfermedad, de cualquier otro problema. Sí, señor. De cualquier otra necesidad. Así te digo, recibe la bendición. Recibe, recibe la bendición y recibe la sanidad. En el nombre. En el nombre que es sobre todo nombre en el nombre poderoso de Cristo sí, Jesús y a usted Señor le damos toda la honra sí, señor. le damos, le damos toda la gloria sí, y le damos toda la alabanza en Cristo Jesús Aleluya Aleluya Aleluya Amén Amén, amén, amén. amén. amén. <ríe> Les dejamos esto para que si lo necesitan Usted no sube. y mándenos su petición ahí en un mensaje por el WhatsApp ahí está el teléfono 469 238 9007 o bien a hoy.oramos.com y nosotros le vamos a apoyar con nuestra oración y bueno también puede enviar a través de Messenger y le damos las gracias por compartir estos videos eh, el Señor le bendecirá grandemente y bendice a las personas que reciben estos videos Así que suscríbete, compártelo y, y márcanos ahí un like, un me gusta y gracias por tu tiempo, por estar en este momento, en esta comunión con nuestro Padre y nosotros y lo que te sugerimos y te decimos que busquen, busquen el, el rostro del Señor y que más gente busque al Señor porque necesitamos estar en oración por tantas cosas que están pasando en este mundo y más cosas entonces gracias, gracias por estar con nosotros y sigue compartiendo estos videos Bendiciones del Altísimo reciban la bendición de veras de parte del Señor y, y déjenme decirles por último si usted comparte este video con alguien de seguro que va a recibir una bendición. Sí, amén. Así y es. todo fue porque usted le compartió el video. Amén. Así que bendiciones, un fuerte abrazo y que el Señor me les bendiga y me les prospere en todas las así áreas es. de su vida. Dios te bendiga, Ricardo, Dios te bendiga, Ruth, uh, el hermano Hernández, y gracias por estar en este tiempo con nosotros. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes y reciban un fuerte abrazo en el Señor. Dios les bendiga grandemente.